Y dígame, ¿usted escucha voces en su cabeza? Dile que no, dile que no, dile que no, dile que no. No, no, doctor, ninguna.